Surco historia, libros y movimiento social conducen Nayeli Tello y Oliver Froling. Bienvenidos, bienvenidos a este programa que es Pez en el Surco y bueno, pues estamos felices de estar nuevamente aquí en, en cabina y estamos más que felices, ¿no, Oliver? ¿Tú cómo estás? Pues súper bien y la verdad muy contento de tener con nosotros hoy una invitada estrella ¿no? y esa estrella es Yasnaya Aguilar que nos visita desde Ayutla, ¿no? obviamente por medio de Zoom y no en persona, ¿no? Como estamos en estos tiempos, ¿no? Y me da muchísimo gusto, pues, poder charlar con ella hoy, ¿no? Para, en caso que no la conozcan, que es casi imposible, ¿no? Ella es escritora, es activista lingüística y uh, también muy conocida en redes sociales, ¿no? Twitter y todo lo demás, ¿no? Y, la verdad me da mucho gusto pues, platicar con ella hoy sobre su último proyecto ¿no? que acaba de salir hace como unas semanas ¿no? y que se llama El Tema, ¿no? Entonces, pues para entrar a la charla, pues bienvenida a ya Yasnaya, primero. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. La verdad es que estoy bien contenta de, de estar aquí con Oliver, con Naye. Yo bien emocionada siempre de poder platicar con ustedes. Aprendo un montón. Y bueno, pues por ahí ando, aquí en Ayutla y en las redes, menos en TikTok que todavía no. Y eres bastante, bastante activa además en, en redes sociales, ya yes. A mí me encanta siempre seguir ahí tus posts y todo lo que pones. Y bueno, pues como decía Oliver, ¿no? Hoy queríamos platicar contigo sobre este proyecto que ha salido recientemente, que es eh, el tema... Pero quisiéramos primero como que nos contaras un poquito como, bueno, venimos conociéndote eh, más por tu trabajo como, como lingüista, ¿no? Y de pronto nos sorprendes ¿no? Con, con, con estas producciones que están haciendo, esta serie de videos donde hablan eh, del tema. Entonces, ¿cuál sería, ya como lo que te lleva a, a involucrarte también en, en, en esta parte que es hablar justo? Como, como del cambio climático, ¿no? ¿Cuál sería la relación también entre el trabajo que vienes realizando como lingüista y ahora involucrarte como, como en esta temática, no? Ya, pues, en realidad es como, eh, yo la verdad, así voy a confesarlo aquí, espero que no lo pasen en otros lados, pero este siempre que me hablaban de ecologismo, hace unos años, ¿no? Como de ambientalismo, o sea, pensaba en un ambientalismo así bien europeo, eh, bien, eh, a veces incluso a ciertos como muy ecofascistas, ¿no? Como de, no, pues el asunto es porque los pobres se reproducen un montón. Y eh, había algo en el que no terminaba de identificarme. O sea, me daba cuenta que algo estaba sucediendo, eh, algo estaba pasando, pero no terminaba de identificarme con este ecologismo o este ambientalismo más de ese tipo de organizaciones. Pero por lo mismo eh, me dio curiosidad y empecé como a, a leer y ver eh, lo que estaba pasando, sobre todo en defensa del territorio. Yo creo que estoy muy convencida de que en nuestros territorios eh, lo que allá le llaman ambientalismo, aquí llevamos 500 años llamando defensa del territorio. ¿no? Es decir, este, si está la, lo que pasó en Magdalena Titipac, ¿no? Si está la minería, contamina el agua, tú no puedes hacer tortillas, le afecta a tus hijos. Pues, te vas a organizar para hacer algo. Y lo mismo con otros muchos proyectos neoactivistas que están. Entonces, yo lo, lo empecé a ver más bien desde el punto de la defensa del territorio, o sea, a, a identificarme con eso. Y eh, después a leer un poco más sobre la parte más técnica, ¿no? que tal vez muchos defensores del río, del río verde, de, de este, del agua, de los bosques, no tengamos esos datos como de, ah, eso es lo que está pasando a nivel global técnicos, pero tenemos clara convicción de que a la Tierra no se le trata así. Entonces, eh, ya me, me empecé a dar cuenta de la parte más técnica, de lo que está pasando con los gases de efecto invernadero, eh, qué es lo que sucede con la atmósfera, por qué no deja, eh, por qué se genera ese efecto invernadero, y después correlaciones muy rápido con la defensa del territorio y la justicia ambiental. O sea, de que es una parte muy pequeña de la población mundial la que está creando esto y que nos va a ir peor a los que estamos y pues sí da mucho coraje. Y en aras de ese crecimiento capitalista, de, de, así que tiene que crecer y crecer y crecer la economía, pues los, los, lo que para ellos son insumos es... Eh, insumos eh, naturales o recursos naturales, pues es finito y una gran parte está en los territorios de pueblos indígenas. Esa correlación con la justicia ambiental me dio mucho emperre así como que, ah. Y sí, me parece bien distinto al ambientalismo de, de tipo europeo. Pero eh, estaba en ese proceso y me empecé a dar cuenta que todas nuestras luchas, las de las mujeres, la de por justicia social... La de este, migración, o sea, casi todas las luchas por la justicia social en diferentes campos, eh, me empecé a dar como cuenta de que tenían que enmarcarse en eso que estaba a punto, o está ya su, empezando a suceder, que es la emergencia climática. Y que lo iba a trastocar. O sea, el hecho de que no haya suficientes alimentos y que la agricultura no rinda igual va a generar migración y ya sabemos lo que eso genera de respuestas violentas. Y las mujeres son las más afectadas y son las que menos tierra tenemos. entonces todo me empezó como a encajar y empecé también a leer un, libros futuristas que me gustaron mucho, como el de Tavellini, eh, que se llama una historia, una historia futura del siglo XXI, donde ya sí, sí la armamos, sí revertimos la emergencia climática y un poco la idea es cómo la hicimos, que es bastante esperanzador. Y en ese proceso también empecé un proceso de, de crear con otros compañeros, que todavía no puedo hablar mucho de ese proyecto, un proyecto de ficción en Mije, que está aficionado de los pueblos indígenas, todo el pueblo Mije, después de que sí la armamos con la emergencia climática. O medio la armamos, medio salimos, ¿no? eh, Y al mismo tiempo conocí a Pablo Montaño, que es un politólogo de, de Guadalajara, de, de bueno, él estudia, vive ahora en, en Guadalajara, es de Chihuahua, eh, que trabaja mucho estos temas de justicia ambiental y etcétera, y me invitó a un podcast que se llama Podcast 2050, en donde te entrevistan como si estuviéramos en 2050 y donde platicamos un poco cómo le hicimos los pueblos indígenas para así armarla. O sea, el futuro es como apostarle a que pues, sí nos va mal, pero sí lo logramos. Eh, y ya de ahí, justamente Pablo es el guionista del de, de tema, ¿no? Entonces ya con la productora La Corriente del Golfo, este, que de, desde de Gael García y de Diego Luna se interesaron... También mucho, muchísimo en, en, en el proyecto. Y entonces eh, la idea fue como visitar, pues, hay un montón de temas, es que es imposible. O sea, de verdad que todo los toca y lo trastoca. Entonces, solo son seis temas y como tener botones de muestra de lo que ya está empezando a suceder. Y hablar con académicos, con quienes están en la primera línea. Claro, son cápsulas de 10, 11 minutos a lo más. Entonces, es muy difícil como meter todo lo que platicamos, ¿no? Pero en, en, en ese conocer fue impactante conocer a muchísima gente que está en la primera línea de, de defensa, tanto del lado de pueblos indígenas como de la parte académica, ¿no? O sea, son como las casandras del, de la crisis climática. ¿sí? Oigan, escuchen, ¿no? Y bueno, así fue que surgió todo este rollo. Ándale, está bien interesante digamos, todo el proceso, ¿no? Y seguramente nos pues, va a seguir de alguna forma. Entonces, para los que los y las que no han visto la serie, el tema, este, ¿cuál es el tema y por qué debemos preocuparnos? Por... Bueno, eh, el, el tema, el título del tema, todo el tiempo hablábamos del tema, ¿no? Así como, oigan, ¿cómo se con el tema? Y se le quedó así el nombre. Es un nombre que propuso Gael. Eh, Gael García, este, este actor, bueno, muy conocido, eh, y me gustaba porque si juntas la, las iniciales del tema, te queda et que es el nombre de la naturaleza en Níger, ¿no? Es el nombre de, de todo lo que existe ah. y lo que es. Entonces a mí me gustó mucho, y también para posicionar que, o sea, puedes estar hablando del INE y de Félix Salgado Macedonio y de esas cosas, pero que en realidad el tema es el clima, ¿No? Es el clima. Entonces, eh, bueno, son, eh, además, bueno, estos cortos se pueden, eh, hoy, mañana sale aire, el capítulo de aire, eh, por ejemplo, yo no sabía que Monterrey es una de las ciudades más contaminadas de toda Latinoamérica, más que la Ciudad de México, y que eso, eh, hay partículas que provocan diabetes, o sea, tal cual, y que hay niños muriendo eh, por la contaminación del aire, o sea, es, es todo un tema, Entonces, a, ya estuvimos con agua, que salió el pasado martes, eh, está en YouTube, esto es pues, libre así totalmente. Eh, y, bueno, eh, entonces, bueno, el tema es esto, más o menos, ¿no? En, en esquemático. Digamos que el planeta tiene una cobijita, que es la atmósfera, y eso impide que el calor del sol, y el calor producido por la propia existencia de la Tierra, o, bueno, por sus sistemas este, de diverso, diverso tipo, se escape. Entonces, pero también deja que se escape, entonces lo regula así como que para que esté a gusto, digamos. ¿no? Esto eh, hablando de la temperatura global, porque el, el clima es un sistema bien complejo, ustedes saben que es casi difícil de predecirlo, ¿no? o sea, es uno de los sistemas de sistemas más, de, te ponen cuando estudias teoría los sistemas de ejemplo, el clima que es así bien, tiene 10.000 factores y es muy difícil de predecir, pero hablando de la temperatura media global. Eh, esa, esa, la atmósfera tiene esa función y eh, hay unos gases que les llaman gases de infecto invernadero que lo que hacen es como no dejar que se escape todo el calor porque también si hace mucho frío sería inviable la vida pero si sube mucho la temperatura también es inviable, es un equilibrio realidad en muy frágil que hasta parece milagroso no que hace posible la existencia de la vida y del agua y de todo entonces, hace 300 años más o menos que empieza la revolución industrial, eh, la, en la humanidad, la actividad humana, aunque ahorita voy a matizar eso de la humanidad porque no toda, <risa> este, <risa> la actividad humana empieza a, a, a quemar combustibles fósiles, que son de tres tipos, petróleo, gas y carbón. Entonces, eh, con la revolución industrial, la quema de esto, o sea, no es mi, mi fogón ahí quemando leña. O sea, es a niveles industriales el tren, ¿no? Con el carbón, todo eso. Entonces, a partir de entonces, nosotros mismos empezamos a generar esos gases de efecto invernadero que ya están en la atmósfera en nivel suficiente. Empezamos a generar más. Tan más, o sea, tan, tan mucho, de una manera brutal, el 70% de esos gases, casi el 70 al 69 por ahí, Está, son producidos por la quema de esos combustibles fósiles, los petróleo, gas y carbón. Y el otro 20, casi, bueno, casi 30% es por la deforestación, eh, por el cambio de uso de suelo, ¿no? eh, con todo lo que tiene que ver con agroindustria y con eh, ganadería, etc. Entonces, esa es más o menos la proporción. De tal manera que eso, al, al, al estar quemando estos gases que se van a la atmósfera, tardan 100 años ahí. Entonces, pues lo que ha pasado es que la cobijita se empezó a hacer más gruesa, por así decir. Nosotros la empezamos a hacer más gruesa. Y, entonces, el calor que debía salir en un buen equilibrio empezó a crear ese efecto invernadero. Como sabemos, en los invernaderos se crea un microclima. Y a partir de entonces subió la temperatura en 1.1 grados. Eso es lo que vamos, o sea, más que la normal en muy poquito tiempo, cosa que nunca había sucedido. 1.1 no suena nada, pero es muchísimo para ese equilibrio. O sea, y es irreversible. Ya no hay manera, ¿no? Por lo menos en 100 años, ¿no? Entonces, pues... Eh, la gente empezó a decir, oigan, esto va a tener un montón de, de consecuencias que ni siquiera nos imaginamos, o sea, estrés hídrico, este, los polos se van a, a, a, pues ya se están empezando a deshacer, eso sube el aire, digo, el agua, el nivel de los mares, inunda eh, la frecuencia en 40% en los últimos 100 años de huracanes, sequías, eh, o sea, es una serie de cosas, de consecuencias muy terribles. Ahora, los países se pusieron de acuerdo en 95 y bueno, antes también, a que pues tenían que hacer algo, es el famoso Acuerdo de París, para que no llegue a 1.5 en 2050 o, en, o para 2100, ¿no? ahí tienen sus cálculos de año. Pero pues ya estamos en 1.1 y para como estamos actuando esta década es fundamental, porque les digo, hay 100 años se que quedan en la, en la atmósfera de sus casas. Entonces, eh, si subimos 1.5, pues sí va a estar feo, no, no, no digo que no, pero subir a 2 do, 2 grados va a ser una cosa muy complicada, casi que se te desaparecen todos los arrecifes de coral que son fundamentales para la creación de oxígeno, etc. Eh, pero lo que están viendo los estudios, y esos es los más conservadores, es que como estamos actuando hoy, nos vamos a ir a 3 o a 3.5, eso es catastrófico. Entonces, eh, pues no vemos que eso vaya a cambiar y esperemos que podamos hablar, o bueno, el objetivo del tema, regresando a tu pregunta, que podamos hablar de este, que es el tema más urgente, que necesitamos no verlo ya como, ah, pues eso es algo de Greta Thunberg allá en Europa, o de Greenpeace o de tal, o sea, que está muy bien, pues no, pero es es algo que nos nos atraviesa todo y por eso le llamamos el tema y esperamos como, pues que se hable mucho más de esto, ¿no? todo mundo, necesitamos hablar, incluso hasta los que creen en el capitalismo verde o la energía nuclear. pero necesitamos ponernos a discutir esto y no estarnos enfrascando tanto, o pensar que el tema es el INE y Félix Salgado Macedón. Pues muchas gracias, Jazz. Yes. como dices, es un tema que nos atraviesa y que nos impacta, ¿no?, en consecuencia todas las personas, y bueno, después de estos eh, datos que nos acabas de dar, necesitamos hacer una pausa musical para recobrar el aliento y seguir con la entrevista. Y volvemos después de esta canción que nos va a poner nuestro querido Rayo Cruz, productor de este programa. vamos de regreso con Pes en el Surco y con nuestra invitada Yasnaya Aguilar platicando del tema. Y en el bloque anterior ya <coughs> nos explicó cuál es el tema, crisis climática y, digamos, sus, cómo nos afecta a todos, todas... ¿no? y yo en este bloque pues me gustaría mucho pues también platicar cómo lo podemos aterrizar porque veo la serie que hicieron precisamente um, este esfuerzo también para aterrizar el tema ¿no? y creo que es muy importante porque como tú muy bien lo dijiste aquí muchas veces se ve como un tema ajeno no que es de creta es que me acuerdo una vez en, en un pueblo ahí en la sierra norte que platicamos con unos jóvenes de cambio climático y me sacaron sí los osos polares, ¿no? O hay que consumir menos. Y digo, ustedes ni saben cómo consumir, ¿no? O sea, la verdad, es, o sea, es que entonces hay todas esas, esas que sí hay cierta conciencia sobre qué está mal, ¿no? Pero como que la gente, a mí gusta, hasta se ubica un poco afuera o no hay nada que hacer, ¿no? Entonces me gustaría mucho pues, escuchar de ti, de cómo podemos repensar, reposicionar el tema desde las comunidades, desde los pueblos. Ajá. Este, yo creo, esa es una muy buena pregunta, pero sí, eh, como decía Pablo Montaño, el, el guionista del tema, cada vez que, o sea, como que ya están enojados hasta con el oso polar, ¿no? Digo, no no literalmente, pero es que lo, lo, eso es así, como que es algo que está sucediendo allá bien lejos, ¿no? Eh, entonces uno ver, yo creo que es algo que está mucho en las concepciones tradicionales que teníamos. Teníamos, digo, porque a veces los jóvenes y las generaciones estamos empezando a tragarnos toda esta... Eh, que ahora Cúmes le llama el lenguaje de la dominación, entonces empezamos a hablar en clave de ese lenguaje, entonces empezamos a hablar de desarrollo, de progreso, este, etc. Pero si hurgamos tantito en nuestras propias lenguas, en las cosas que nos enseñaron, eh, nos enseñaron a mí, eh, contaba, apenas escribía sobre eso, a mí me enseñaron que en cada fuente de agua había una serpiente, y esa serpiente cuida el agua y que si voy a ir a un chorrito o a un manantial o a, a chapotear por ahí, eh, tengo que respetar el agua, eso implica no decir groserías, no pelearme con ninguna persona, etcétera, etcétera, porque si no el agua se convierte en serpiente y te puede arrastrar. Entonces, todas eh, en el en el primer corto eh, entrevistamos a Ángel Rivas, que es un defensor de los bosques, él es tehuano, Odam, en la, en la Sierra Tarahumara. Y es terrible porque él no puede regresar a su comunidad porque tiene amenazas de muerte. O sea, eh, digamos, y él hablaba de cómo para los Sodam hay un ser viviente en el bosque que con una jícara, digamos, va sacando el agua de la tierra, que es la sangre de la tierra. Todo esto se ha visto como pensamiento mágico, es como de, ¿y eso qué tiene que ver, no? O sea, eso no importa. Pero en realidad importa mucho porque es otra manera de relacionarse con el agua, por ejemplo con la tierra. Entonces ya tenemos las claves de que nosotros no hemos históricamente, no nos hemos relacionado con la tierra. O sea, para mí pensamiento mágico es convertir un bien común como el agua que nadie manufactura en mercancía. Eso sí es una operación mágica. ¿Por qué alguien que no, el ciclo del agua es bien complejo también, ¿no? Intervienen los bosques, los mares, los, este, o sea, el cielo, o sea, es un ciclo, sabemos, nos enseñan en la primaria lo complejo que es. Nadie es dueño de ese ciclo. Por lo tanto, nadie manufactura agua. El agua la crea, pues, ese ciclo. ¿Y por qué lo convertimos? Se ha convertido en mercancía, ¿no? Como ahorita que Bonafonte está cayendo millones de litros de agua de, de los veneros de lista y lo vende. Dirán que vende que lo lo, lo, lo purifica y lo embotella, pero en realidad, si vemos las cuentas, lo que ganan 300% están vendiéndote el agua también. Entonces, eh, yo creo que en nosotros tendríamos que volver a quitarnos ese lenguaje de la dominación del que habla ahora, dejar de pensar en desarrollo y volver a eso que nos han dicho que es pensamiento mágico, creencias, leyendas, mitología y encontrar ahí una ética, una ética distinta que es la que ha, ha siento guiado. Eh, yo me acuerdo que mi abuela, mis abuelos me contaban, cuando llegó a la carretera Yutla, todos los, los rituales que se hicieron para pedirle perdón por hacerle tanto daño, o sea, por abrir, dinamitar, o sea, era una serie de un montón de sacrificios, ¿no? Para pedir perdón, o sea, decías si es que la tierra llora, le vamos a meter dinamita. Eso a, a, empieza a diluirse en esta otra nueva, este creernos otra cosa. Entonces yo creo que ahí está la clave. Y que justo esto que se ha tachado de pensamiento mágico, de leyenda, creencias, qué curiosidad antropológica, está la clave de otra relación con la Tierra que puede ser la clave para la vida, ¿no? Porque capitalismo y la tradición occidental nos está prohibiendo de muerte, eh, es, es esto. Entonces yo creo que sí es hurgar en nuestras propias tradiciones, y otra es ver que siempre hemos defendido la naturaleza, nada más que no le llamamos ambientalismo, ni ecologismo, eh, ni Greenpeace, ni, ni todo esto. O sea, que está muy bien, pero es otra tradición y que nosotros tenemos la nuestra que se llama defensa del territorio. Y desde que llegaron los colonizadores, o sea, si, vemos, si vemos la emergencia climática como la frase tardía del colonialismo, hace mucho sentido. O sea, es lo, lo, lo, que está, lo, lo que ha logrado y nosotros llevamos ya, si el ecologismo cuando habrá surgido, nosotros llevamos ya muchísimo tiempo antes. ¿No? En esto, nada más que llamándole de otro modo. Y claro, hay que dialogar con, con estos movimientos ambientalistas, pero yo les decía un poco, ustedes siguen con la tradición y está muy bien, pues es su tradición de separar la naturaleza de la humanidad. Y en ese sentido, pues salvarla, ¿no? O sea, pero sigue siendo un otro, ya sea un otro aprovechar o un otro salvar. Y en este caso creo que en estas claves de nuestros pueblos, la clave es que somos parte de, no y, y que es algo que da miedo y que impone y que se le debe culto. Y, y más allá del pensamiento mágico, es otra ética, otra lectura del territorio y de, de la naturaleza. Y, bueno, sí hablar de la parte técnica para ver la, la emergencia. Pero sí, o sea, si nosotros vemos, digo, está bien chido que nuestros pueblos tengamos procesos de reciclaje, y tengamos este mejor, la basura y tal, pero si te das cuenta, nuestra huella es de risa, o sea, es como nada, o sea, es muy poquito. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer ahí es empezar a presionar a ese 10% de la población, que es el que está emitiendo casi la mitad, 10% de la población, la mitad de esos gases. Entonces, creo que en, a nosotros nos toca uno de estas claves, o sea, estar muy conscientes de estas claves culturales, y por otro, presionar, o sea, sí, sí está chido que tengamos menos PET, ¿no? Pero eso no va a cambiar la situación porque no somos los quienes más impactamos, sino empezar a presionar entre nuestras demandas de justicia social, que no pueden estarse llevando entre las patas a nosotros. Se supone que las personas, o sea, en una inundación, ¿quiénes son las personas más vulnerables? Los que ya están en pobreza. En, en asuntos de aire, ¿quiénes son más vulnerables? ¿Quiénes están en pobreza. Y de la población del mundo en pobreza, 70% somos mujeres. Entonces, igual con el movimiento de las mujeres. Oigan, ustedes están creando un problema donde, o sea, quienes menos hemos contribuido somos más vulnerables. Entonces, toca a nuestro lado. No solo es decir vamos a dejar de consumir, porque aunque dejáramos lo poco que consumimos, de todos modos es como no. Es empezar a presionar y dentro de la libre determinación de la autonomía de las demandas del movimiento indígena tiene que ser como paren su cochinero porque nos están afectando a nosotros. ¿no? Entre muchas cosas, yo creo que hay muchas soluciones bien concretitas que están planteando en muchos lados. Por ejemplo, todo esto de la energía de los pueblos está bien interesante porque pues sí. Vemos la luz como un progreso y no digo que, que, que no haya que tener luz eléctrica, pero cómo la estamos generando, qué tal si empezamos a tener autonomía energética, pero no de la que habla el presidente de soberanía de Pemex, sino nosotros, ¿no? Entonces, pero aún así necesitamos presionar a quienes están, son 100 empresas las que le están dando la torre, ¿no? La emergencia es tal, que Pablo Montaño usa una metáfora que me gusta mucho, es como si ahorita estuviera un volcán en erupción. O sea, así es la emergencia, no es de espérame tantito, ¿eh? déjame saco mi acta de nacimiento, no, pues ya viene la lava, o sea, lo que tienes que hacer es actuar inmediato. La erupción a un volcán es un asunto de respuesta inmediata, no es de espérame tantito, déjame ver la transición, déjame ver cómo le hago con el capitalismo verde. La emergencia climática, sobre todo en esta década, es de tal urgencia que es como si estuviera un volcán en erupción, es inmediato. La respuesta que tendría que estos actores, sobre todo, estar dando. ¿no? Uh -huh. Ahora, yo, por si acaso, pues nuestras redes comunitarias, nuestro, pues ya nuestra forma de vida en, en estructuras comunitarias, pues también irnos viendo como hay simuladores de qué va a pasar con el cambio climático, e ir previendo también. ¿no? Digo, si ya pasamos la conquista y igual si sí la armamos con esto. <risa> <risa> hay que estar <risa> pensando cómo. Eso, gracias, Dios. Sí, a mí me gustó mucho el capítulo del agua, del tema. Este, vamos a invitar, por supuesto, a quienes nos están escuchando a que, si están sus posibilidades, busquen esta serie de, de documentales. Como ya decía, ya son súper cortitos, pero me gusta además porque se centra en lo que va a pasar o lo que está pasando en México, digamos, ¿no? Entonces, eh, no es tan abstracto, sino tiene ejemplos muy concretitos de nuestro país, ¿no? Este Y de lo que está sucediendo decías ya es que es bien importante como presionar a este a este 10% digamos que son quienes quienes más están eh, generando no como, como esta situación pero eh, cómo podemos hacer para, para, para tener esta presión no porque yo creo que que eh, por supuesto ahora, ahora es un tema crucial pero lo viene siendo desde hace desde hace varios años, ¿no? Y creo que siempre eh, decimos esto como de, bueno, hay que presionar, este, pero la, la pregunta es, ¿cómo llegamos a tener una presión importante sobre este 10% que muchas veces es eh, un 10% inaccesible para, para una gran parte de la población, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos hacer este tipo de presión, ya? Híjole, es una pregunta bien bien compleja, ¿no? No sé si tenga una respuesta única, pero es que ya está sucediendo, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, todo las resisten en México eh, se llama eso defensa del territorio. O sea, lo que el Tren Maya, la, la defensa del Tren Maya es una defensa por la vida y por el ambiente. Es una presión a ese 10%, ¿no? O sea, quienes van a invertir a Slim yendo a ver cómo están las obras, ¿no? Eh, yo creo que es muy importante también eh, todo lo que va a pasar con el interoceánico. <risa> es otro tema. La resistencia que ya ha habido a esta otra cara que Josefa Sánchez y varias personas más, esta defensora o que llama colonialismo energético. Es decir, como el planeta está muy mal, pues ya se los dejamos hechos un cochinero, pues ahora necesitamos ir a, o sea, todo antes de renunciar a consumir energía en esas cantidades en demanda creciente, pues ahora vamos a tener renovables y las se las vamos a poner en las eólicas en el listo. Entonces, en realidad, eso tampoco resuelve porque pues, también necesitas insumos, como le llaman, ¿no? Naturales. Eh, necesitas litio, necesitas, necesitas un montón de cosas. Pero además es... Eh, eh, o sea, no hay una manera de hacerlo a, a, a otra escala que no sea la, de la escala del capitalismo. Y eso implica despojo, otra vez, para pueblos indígenas. Entonces, toda la defensa de la, eh, contra las ébricas para mí es parte igual de la defensa del planeta. O sea, esa es, en otra clave es ambientalismo. Y en nuestra clave es defensa del territorio. No, no, no creo que una clave sea más importante que la otra. Y, y, y sí estaría chido como conectarse, ¿no? pero pero sí son un, porque tenemos más experiencia ¿no? en eso <risa> siento eh, porque alguien me decía oye como que en México apenas está surgiendo el ambientalismo y yo qué espérame o sea yo 500 años nada más que no les llamamos así eh, todo eso el plan integral Morelos o sea con lamentablemente el asesinato de Samir Flores eh, todo, todo eso es este ya ya es defensa y ya se es estar exigiendo a ese 10% que aquí no no o sea eh, creo que hay que articularla más en esa clave, tal vez, eh, y también exigir, eh, por eso es tan importante que se hable del tema. O sea, en México es uno de los países, junto, después de Colombia, de mayor letalidad. Tú te pones a defender un bosque y es bien probable que te maten. <risa> Así suena de horrible y tal vez viene el desalentador, no pero no se preocupen, sí hay que defender los bosques. Eh, de, de todas las personas asesinadas en México de defensores ambientales del territorio de bosques de agua, más, casi el 80% son de pueblos indígenas, o sea, ya eso es bien sintomático, y las amenazas, bueno, son muchas, ¿no? O sea, estamos contando asesinatos, pero hay eh, de todo, o sea, eh, mataron, asesinaron a un señor que defendía eh, el este, mono zaraguato a las, a las mariposas, este, a los bosques, eh, tenemos a, a un defensor de bosques, eh, Tarahumara Isidro, ay, no recuerdo su apellido, que ganó el premio Goldman, que es como el Nobel del ecologismo, y ni siquiera con ese nivel de visibilidad impidió que lo asesinaran. Han asesinado a defensores en frente de sus hijos, eh, porque además, bueno, también con la tala eh, clandestina se mete crimen organizado, centro o sea, Estado, crimen organizado, megaproyectos, ¿no? Entonces esa defensa ya está, ya está ahí, nada más necesitamos eso. Eh, en ese sentido eh, el, el, la presencia de Gael no eh, y su, su involucramiento en, en este en este proyecto pues también hace que llegue a otros a otros públicos que tal vez para ciertas personas esto ya es como old news o sea obvio no pero de verdad que muchos otros círculos no y eh, el hecho que tenga él una audiencia tan grande, pues la idea es, bueno, pues estás a favor, en contra lo que sea, pero no podemos seguir ignorando ese elefantote que está ahí, que es la emergencia climática. Y creo que también por la, por la seguridad de las personas que están poniendo el cuerpo. Eh, entrevistando a personas de, de defensa, eh, lamentablemente yo pensaba, de verdad, deseo que ojalá te vuelva a ver, ¿no? O sea, porque, eh, a, a como está el nivel de agresión, o sea, sabemos en el paso de la reina, ¿no? O sea, en una población bien chiquita de 500 personas, más o menos, tienes 5 personas asesinadas, 2 en, en este año, es, es de verdad y muy, muy indignante. Entonces, si somos más hablando del tema, más presionando, pues yo espero que también esas luchas que ya están ahí, ¿no? Presionando hace sí. ese 10%, puedan hacerse en condiciones más dignas y que tengan que, que entregar la vida, ¿no? Pues sí, esperemos que sí, ¿no? Y creo que eso parece ser el proyecto, ¿no? De bueno, que también hemos intentado muchas veces de articular esas luchas, ¿no? Con claves diferentes, de interpretaciones, ¿no? Pero vamos a seguir platicando después de esta pausa musical. La tierra muere, escúchala, nos está avisando Gases de efecto invernadero la están sobrecalentando Y no le está inventando, se acerca nuestro final Mientras quemamos carbón, petróleo y gas natural Y no habrá piedad, ni mucho menos distinciones Cuando sobre la sequía se munden inundaciones Cuando la polución ennegrezca nuestros pulmones Y miles de enfermedades paren nuestros corazones ¿Por qué no actuamos? Porque a todos nos da igual que nos enseñen vídeos Del hielo, de un oso polar, y más quién coño Le importan los desastres de Haití Mientras vemos que no pasa Nada en nuestro país. Pero escúchame, estamos muy equivocados. el no existe del necio y el gobierno y su silencio nos tiene engañados. Si dejamos al planeta abandonado, tened claro que formaremos parte de su pasado. Se extinguen especies inocentes, mueren de hambre. ¿Qué pasa si mezclamos el poder y el hombre? Guerra por petróleo, personas derraman sangre. Y industrias de ricos que mantenemos los pobres. Mientras todo arden habrá quien podrá pararlos. Hasta calcemos la voz, mujeres y hombres, somos la única especie capaz de causarlo. Pero también podemos ordenar este desorden Buenas de contaminación en ciudades se están alzando Granada, Madrid, Barcelona, saben bien de qué estoy hablando Te sigo contando? Pues el aire está tan mal Que mueren más personas por respirar que por fumar Será fatal, recuerdan la playa en la que había peces Será un mar de basura, de residuos y de heces Cuando se derritan los glaciales de la zona ártica Miles de pueblos y ciudades imitarán a la Atlántida ¿Qué calidad de vida tendrá nuestra descendencia? Cuando lidien con hambre, migraciones y violencia Agradecerán un planeta más Muerto como herencia, todo porque sus papis se saltaron las advertencias. Solo va a ser un caos y será por nuestra culpa. El punto de no retorno está tan cerca que asusta. Tenemos que hacer algo antes de que todo se hunda. o Gritamos ahora se Extinguen especies inocentes, mueren de hambre pero qué pasa si mezclamos el poder y el hombre Guerra por petróleo, personas derraman sangre Industrias de ricos que mantenemos los pobres Mientras todo arde, habrá quien podrá pararlos Hasta calcemos la voz, mujeres y hombres Somos la única especie capaz de causarlo Pero también podemos ordenar este desorden ¿Qué de verdad importa el Amazonas? Esos son buros, literalmente con sus árboles se Están limpiando el... ¿Cuándo te ha importado a ti la explotación laboral? Si ves tu móvil, pero no la sangre que su coltán vivimos rodeados de activistas de su familia realmente hace falta gente dispuesta a luchar para que gobierne empresas tomen mil medidas ya para ponerle freno a un fatídico final ponte ni te pongan situación imagínate los humanos en peligro de hemos haciendo plantas por deforestación matando animales por la un que tomamos torturado a todos por diversión arrasado mares para conducir mejor siempre hemos querido más de problema está en que ya hemos agotado todo todos sabemos que va a suceder o no lo vamos a creer hasta que llegue el momento en el que nos veamos desaparecer dicen que ni mayor ciego que el que no quiera ver pues ni mayor Ignorante que el que no quiere entender Se extinguen especies, inocentes mueren de hambre ¿Qué pasa si mezclamos el poder y el hombre? Guerra por petróleo, personas derraman sangre Hay Industrias de ricos que mantenemos los pobres Mientras todo arden habrá quien podrá pararlos Hasta que alcemos la voz, mujeres y hombres Somos la única especie capaz de causarlo Pero también podemos ordenar este desorden Se extinguen especies, inocentes mueren de hambre ¿Qué pasa si mezclamos? Guerra por petróleo, personas derraman sangre. Sí, poderoso, no los Mientras todo orden, habrá quien podrá pararlos. Hasta calcemos la voz, mujeres y hombres, somos la única especie capaz de causarlo. Pero también podemos ordenar este desorden. Pues ya estamos eh, de regreso después de esta pausa musical. Recuerden que estamos platicando con Yasnaya Aguilar sobre el tema que es. Eh, la crisis climática, ¿no? Que, que, pues que nos está ya afectando, ¿no? No es algo que va a pasar en el futuro, sino ya podemos, eh, todas las personas, yo creo, mirar eh, muchas de las consecuencias y muchos de los impactos que se van a agravar más bien con, con el paso del tiempo, ¿no? Pero bueno, ya eh, nos decías casi que en tu primera intervención que también eh, están haciendo, o estás haciendo ahí con, con varios compañeras, compañeros mijes, y que lo has hecho en otros espacios también, este ejercicio de decir, bueno, ya lo logramos, ¿no? Logramos un poco como frenar quizá algunos impactos de la crisis climática y tal, y, y, e imaginar cómo es ese, ese futuro, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos platicas un poquito como eso? ¿Cómo sería el futuro? ¿O cómo lo imaginas, no? si sí, eh, logramos eh, aminorar esos impactos de la crisis climática? Eh, bueno, creo que ahí hay, hay varias opciones, ¿no? O sea, cada vez voy cambiando. <risa> eh, bueno, el, el, digamos el, el, no sé, como el, el más um, como previsible tal vez, es como que pues el capitalismo va a hacer todo para no, no soltar, ¿no? Entonces, en ese no soltar, pues están incluso, o sea, hay gente, en esto es bien fácil confundirse, ¿no? Porque hay gente que está muy preocupada por el, el, este, la emergencia climática, no la niega, o sea, hay un sector de la población que, que lo niega, como como Trump, ¿no? Sí, los negacionistas. Y esto no es gratis, ¿no? Como como dice Clau Campero y mucha gente que, que está involucrada en esto, las petroleras del mundo han pagado para esto, o sea, lo saben y pagan, el movimiento negacionista, está financiado, digamos. Eh, entonces está la gente, y hay gente pues igual de, bueno, si hay terraplanistas de buena fe, pues también hay de estos que niegan, que, entonces ahí no hay mucho que, que pues platicar, porque pues es como, bueno, aquí están las evidencias, etcétera, pero luego está la gente que está bien preocupada, pero bien preocupada para que no colapse el capitalismo. Entonces... Como ve que ahí está su propio colapso, entonces necesitan buscar otras alternativas. Esta gente está bien. Eh, no le importa ¿no? poner eólicas en el ismo despojando territorios. Eh, no le importa incluso plantear oh, la energía nuclear, que eso es una, un debate que se tendrá que dar, que es bien interesante, ¿no? Porque pues, la, la energía nuclear es limpia, o sea, no genera gases de efecto invernadero y, además, es este inagotable, maravilloso. Pero, pues, eso implica, tiene varios problemas. Eh, y esto es donde va. Entonces, también están los entusiastas del fracking. Entonces, el fracking es esta fractura hidráulica que hay cierto tipo de gas en el, en el subsuelo. Y, entonces, tienen que hacer varios pozos por, para poder extraerlo. Pero fracturan, digamos, con una mezcla de arena un montón de agua, o sea, necesita un chingo de agua y eh, químicos. Entonces, así extraen. Entonces, dicen, no, pues es es, eh, es 30%, creo, menos de emisiones, esto está re bien. Entonces, eh, a veces, en, en todo, bueno, he estado aprendiendo, ¿no? Porque yo, pues, estaba un poco más cerca de los movimientos de resistencia y defensa del territorio y no tanto del ambientalismo de tipo europeo. Pero se asustan, ¿no? Porque es, es el capitalismo, pero en versión verde. Y eh, yo creo que eso es un poco, eh, lamentablemente, el presidente de la República está planteando esto solo en dos sopas. O sea, o estás con nosotros que vamos a, a defender Pemex, a hacer una nueva refinería en dos bocas, este, la soberanía energética, es decir, el Estado contaminando. Pero si tú no estás con nosotros, entonces estás con el capital, con esas empresas neoliberales y el capitalismo verde y tal. Entonces no se ve que hay otras opciones, ¿no? Entonces se polariza la discusión de esa manera. Entonces estas personas eh, que, que piensan que, que pues, es, es, o sea, es, el, es el mismo capitalismo en versión verde, ¿no? Por ejemplo, están todos los de Twitter Energy, los pueden encontrar ahí en el, en el Twitter para que se asusten un rato de lo que proponen. Están los ecofascistas que dicen tenemos que dejar de tener hijos y ese es el problema. Y, claro, los países pobres son los que más tienen hijos. Eh, y eh, también está la gente que dice, no, no vemos condiciones de poder hacer nada, así que nos vamos a morir. Recen todos y ya no tengan hijos. Vamos. Eh, y Entonces, ahí encontrar la, la esperanza, porque es muy importante, creo, no perderla, eh, plantea diferentes escenarios. no este eh, una es que los políticos tomen cartas en el asunto. Vemos en estas elecciones que no está para nada el tema. Creo que hay alguien está monitoreando y es muy poquito los políticos que están hablando del tema. Y desde una perspectiva muy simple, ¿no? Muy ingenua, muy de hay que reciclar más y esas cosas, ¿no? Del popote de bambú. Eh, y, y es muy poquito, entonces eh, la clase política no, no lo está tomando así como, como debería ser. Entonces una un futuro posible es que sí lo tomen, ¿no? Y entonces empiecen a crear eh, soberanía, bueno autonomía energética en, en pequeñas, este, no, o sea darle poder a los comunes, ¿no? En ese sentido, o sea darle los medios a, a los a los comunes en estructuras pequeñas que puedan ser autosuficientes, frenar y castigar desde la ley, ¿verdad? Este, la contaminación de una manera fuerte, cambiar la ley de aguas, o sea, hacer un, un cambio político que esté impactando en, en, en, en la gente que no está, eh, la gente que está contaminando más. Pero eso pues yo lo veo un poquito lejos porque ahora desde la visión del Estado el punto es, pues ya sé que cada vez que uno dice combustolio piensan que uno es becario de Claudio X. González, pero de verdad, o sea, están apostando a quemar mucho combustorio, No están prohibiendo el fracking, aunque lo dijo el presidente, en los hechos no está pasando. Eh, entonces, es como ahora, pues, o, o te contamina el, el mercado o te contamina el Estado, o ambas ahí en una indicación interesante. Eh, la otra posibilidad es que, efectivamente, vengan estos, eh, que, que el asunto sea tan insostenible que haya una rebelión, ¿no? Que es la que estamos planteando. Es una rebelión en el que digo, oigan, esto no puede estar pasando. Y que la posibilidad de vida la construyan justamente esas estructuras. O sea, si en Ayutla los cerros se van a desgajar por una lluvia, lluvias intensas, por ejemplo, yo sé que mi comunidad es la que me va a salvar, o sea, me va a sacar de los escombros, viva, o bien le va a dar un entierro digno a mi cuerpo. ¿no? O sea... Quien me va a garantizar un mínimo de dignidad humana en medio de lo que desarte la crisis climática, no va a ser el Estado, no va a ser el mercado, va a ser mi comunidad, esta estructura. Eh, en ese sentido, eh, pensamos en que, eh, un poco jugando con este, la idea de la región Mije, que jamás fue contestada, pues crear territorios autónomos y ni por la crisis climática. Este, crear territorios autónomos de autogobierno y que estas rebeliones grandes que se den en el mundo por esta situación eh, frenen de golpe, ¿no? Eh, la pandemia ha frenado la emisión de estos gases, pero ni siquiera en el... Imagínense con la pandemia encerrados, ni siquiera alcanzamos el mínimo necesario. Imagínense el tamaño... de la entonces, este, bueno, que se frena por estas rebeliones, que eh, los estados pierden, digamos, ese, ese poder. Y claro, el mercado está ahí, entre el mercado y el estado, pero que se crean eh, entidades autónomas en donde se cuida a la gente de estos efectos. ¿no? Eh, ese es un poco como uno de los escenarios que hemos planteado. En otro escenario se hace de una manera más pacífica, ¿no? y si se logra, o sea, como que en 2000, Aquí este, en tres años entienden que la cosa está bien ruda y entonces sí hay un freno y hay una revalorización de otras maneras de relacionar con el ambiente, ¿no? Eso que se ha visto como pensamiento mágico, eh, como por las buenas, digamos, ¿no? Eh, en todo caso yo siento que, no sé, pienso en una mujer, Mije, también, que haya vivido por ahí del de siglo XVI, siglo XVII, eh, que haya dicho no manches, o sea, los españoles están aperrando Mijes, o sea, los matan con perros, nos piden unos tributos extraordinarios, hubo una rebelión de hecho, 1660 por ahí, eh, porque la, la carga de tributaria era tal que las comunidades se quedaban sin alimento eh, las pandemias estaban matando a toda la gente yo se sí imagino a una mujer Mije en esa época diciendo no, no lo vamos a lograr, o sea o sea, ver tu pueblo lleno de gente muriendo por viruela, eh, ver que no hay comida porque porque los españoles están saqueando todo con los tributos, eh, ver a mujeres abortando porque no quieren que sean servidos, este, pues casi trabajo esclavo con, con, en Villalta, y decir no lo vamos a lograr. Y sin embargo, o sea, la población NIGE bajó tanto que se supone que hasta 1970 recuperamos la población antes de la llegada de los españoles. Y sin embargo, yo estoy aquí ahorita, sigo hablando en Mije, seguimos con nuestras estructuras comunitarias, eh, entonces digo, bueno, pues si pasamos eso que fue tan apocalíptico, podemos seguirnos organizando, resistiendo, y tener un chance de vida, y decir, no manches, pasamos esa emergencia climática y aquí estamos, ¿no? eh, Y pues sí, aquí estamos, después de, contra todo, todo pronóstico razonable, aquí andamos. Entonces, eh, por eso creo que ahí está la esperanza. Tenemos las, est las estrategias para lograrlo. Eh, y bueno, pues eso. Pues creo que es una muy buena nota de, para terminar esta conversación. Como siempre ya nos ganó el tiempo, ¿no? <ríe> Te quiero agradecer muchísimo que nos hayas visitado, ¿no? Y espero que no sea la última, ¿no? Porque creo que hay muchas cosas que platicar, es y de este tema y también de otros temas que están dentro del tema, ¿no? Y creo que pues nada más me quiero de veras agradecer tu, tu sabiduría y tu empuje en este tema. Muchas gracias.